¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo un behind de escenas, un detrás de escenas, pues, del último baile he subido a mi canal, que es Lo Sé, de Underwork. Por si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba. También aquí está la miniatura y un pequeño avance. Y en la descripción de este video también está el link para que lo puedas ver al finalizar este video. Entonces, que disfrutes mucho este Bajan The Sins. Si está un poco mal hecho, lo siento, es el primer detrás de escenas que hago, el próximo va a estar mejor. Pero pues nada, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, Dios te bendiga, bye bye. ¿No se ve extraño desde aquí? Mm, no sé qué dirí. ¿Se ve bien o se ve extraño? O muy raro, ¿Ya empezamos bien? o qué? No pero cómo se ve. Eh, bien, no mucho. Bien más o menos, si te digo así. dos, tres, ya. algunos centímetros más tarde tengo ay, ay, ay. Ay, mato no, ahí tiene todo. ERC-5 Esa es otra. Va, 1, 2, 3. Algunos centímetros más tarde... O sea. No me sale bien